Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. La crisis política que ha afectado a España, siempre lo hemos dicho, no solo ha tenido una dimensión social, sino también territorial y democrática. Gracias. El sistema arterial territorial no ha resistido a la presión combinada de la crisis económica, de la respuesta en clave de recortes del Gobierno y de la estrategia belicista del Partido Popular en contra de algunos territorios. De modo que ha empezado a desangrarse por varios puntos. Cataluña ha sido el caso más notorio, pero no ha sido el único. Este pasado sábado, como ya se ha dicho, miles de personas nos manifestamos por las calles de Valencia para reivindicar una financiación justa los sindicatos, las organizaciones patronales, decenas de asociaciones profesionales y de organizaciones sociales, y también todos los partidos del arco parlamentario valenciano, a excepción del Partido Popular, secundamos esa movilización. Actualmente nos encontramos de manera inequívoca en una fase de ofensiva nacionalista de signo reaccionario que tiene al Partido popular como alguacil, que tiene en Ciudadanos a su inquisidor y que tiene en el Partido Socialista a su siervo. Y esa ofensiva, esa ofensiva trata de movilizar el sentimiento nacional español contra una parte de la que considera su propio país. Ante esa ofensiva es necesario el desarrollo de la identidad española en una clave popular, democrática y plurinacional. Pero al mismo tiempo hay que plantear también vías de resolución, hay que poner encima de la mesa un nuevo modelo territorial para España. Nos hacemos cargo de que una parte no despreciable de la sociedad española todavía tiene el temor de que el reconocimiento de la diversidad territorial pueda suponer una ruptura de la igualdad entre el conjunto de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es un discurso que además se ha explotado mucho políticamente y de manera muy irresponsable por los sectores conservadores. Ahora bien, un mayor desarrollo competencial no implica desigualdad de recursos, no implica privilegios económicos. Y esto queda meridianamente claro en los casos de Cataluña o de Andalucía, en los cuales existe un gran desarrollo competencial que, sin embargo, no ha revertido en una mejor dotación de recursos. Todo lo contrario, tanto Andalucía como Cataluña están infradotadas económicamente. El problema de la distribución de recursos no está, por tanto, en la plurinacionalidad, que es consustancial a España está en un modelo de financiación autonómica que es opaco y arbitrario. Un sistema con una gran cantidad de fondos con fines a veces contradictorios y que generan asimetrías, como ocurre con el Fondo de Suficiencia Global y el mantenimiento del statu quo. Un problema de asimetría vertical también en que el Estado tiene un gran poder sobre los ingresos de las comunidades autónomas, mientras que estas tienen una escasa capacidad para modular el gasto porque tienen que hacerse cargo de cubrir el núcleo del estado del bienestar, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Estos problemas no solo no han sido abordados, sino que han sido turbopropulsados con las políticas de austeridad del Gobierno a través de la aplicación del reformado artículo 135. Se ha cargado sobre las espaldas de las comunidades autónomas unos objetivos de déficit y de deuda pública que son inasumibles y que ustedes saben que son inasumibles. Además, la falta de mecanismos de coordinación ha provocado también casos de competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas como Andalucía y Madrid. Y hay que señalar la eliminación del impuesto de sucesiones que el Partido Socialista ha llevado a cabo en Andalucía. Muy de izquierdas, señores del Partido Socialista. Muy de izquierdas. Finalmente, el Fondo de Compensación Interterritorial, que debería servir para nivelar el desarrollo de los diferentes territorios, ha estado siempre infradotado, pero además el Partido Popular lo ha recortado severamente. En 1991, cuando se constituyó, era de 0,21% del Producto Interior Bruto. En 2016 se situó en su mínimo histórico, por debajo del 0,04%, cinco veces menos. Por todo ello, es necesaria una simplificación del sistema de financiación autonómica que lo haga más transparente y que garantice la suficiencia de recursos para los servicios públicos fundamentales. Es necesario acompañar dicha reforma de la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas, tal como prevé el informe de la Comisión de Expertos sobre Financiación Autonómica, y también de la inyección de recursos en el Fondo de Compensación Interterritorial para evitar que ningún territorio se quede atrás. Necesitamos una reforma íntegra del sistema de financiación autonómica, acompañada también de una ordenación federal del modelo territorial. Voy que permita... terminando, señoría. Sí, señor presidente, que permita una coordinación adecuada entre las comunidades autónomas y entre las comunidades autónomas y la, administración, y la administración central, que abarque, al menos, a la Agencia Tributaria, al Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por supuesto, a esta misma Cámara, al Senado. Señorías, estos son algunos de los trazos del modelo territorial que queremos para España, que ponga por delante el respeto de los derechos sociales, la transparencia, la solidaridad, el reconocimiento de la plurinacionalidad y la resolución de los conflictos por cauces Termine, institucionales señoría. y democráticos. Muchas gracias. senador por un